Hey, en este ensayo os propongo algo diferente. Con la excusa de hablar de cines sobre ejecutivos agresivos profundizaremos en alguno de los pilares que sostiene esta sociedad, empecemos el juego. Antes de nada quiero hablaros muy brevemente sobre un experimento realizado en Estados Unidos con cachorros de humano, <ríe> y no os sorprendáis, estamos en los 50, época de lobotomías y electroshocks, cuando la ciencia no tenía demasiados límites éticos. Todo arrancó con 22 chavales que no se conocían de nada y que soñaban con sus vacaciones de verano en un campamento junto a su monitor. No sabían que quienes esperaban no era un teenager con las hormonas desatadas, sino un psicólogo que tenía la intención de hacer trabajo de campo con todos ellos, un tal Muzafer Sharif. Antes del viaje, el científico social reunió aleatoriamente a los chicos en dos grupos de 11 miembros y los colocó en autobuses separados sin que uno supiese la existencia del otro. Después viajaron hasta una parte del bosque. Allí, por separado, los miembros de cada crew se conocieron, entablaron amistad y recibieron un animal totémico con el que identificarse. Para unos las águilas, para otros las serpientes de Cascabel. Una vez afianzados los lazos, los grupos se presentaron y los pusieron a competir en inocentes juegos de equipo. Se organizó un campeonato con pruebas donde se acumulaban puntos sin mayor premio que el reconocimiento de la victoria. No nos flipemos que esto no eran los juegos del hambre. ¿Sabéis qué ocurrió? <risa> Primero, se generó una rivalidad, como es lógico. Segundo, eso llevó a las trampas y a los insultos, es decir, a la violencia verbal. Y finalmente, desencadenó en momentos donde sí que se rozó la violencia física. Atacaron los campamentos, quemaron la bandera rival, se troleaban y se escondían las cosas y prácticamente acabaron en una guerra abierta. Bueno, pues la cosa se puso tan intensa que los investigadores sintieron que el experimento se estaba yendo de madre. Para detenerlo, el psicólogo decidió abandonar la competencia y obligarlos a utilizar espacios comunes. Cosas del tipo mezclarlos en el comedor o compartir literas. Bueno, pues el mal ya estaba hecho y los ataques continuaron generar un entorno competitivo no le sienta demasiado bien al ser humano, simplemente con un sentimiento de unidad creado por ingenieros sociales y un poquito de competencia la peña puede perder los papeles. Que sepáis que el experimento continúa pero si cuento ahora cómo termina haré un super spoiler y el vídeo no tendrá sentido, así que allá vamos. Ay, puedo ver vuestra cara desde este lado de la pantalla. Seguro que os estáis preguntando, pero ¿qué narices me está contando el feo? No íbamos a hablar sobre ejecutivos agresivos. Bueno, pues os explico. Encuentro un elemento común entre el experimento, los protagonistas de los metrajes de los que hablaremos y nuestra sociedad. La competencia y la competitividad son valores muy en alza en nuestros días, pero ¿realmente es eficiente? ¿Funciona? ¿Nos hace bien? ¿Nos ayuda a organizarnos socialmente? Para intentar dar respuesta a esto conoceremos tres personajes que se mueven en un entorno hostil y depredador, y veremos si eso les afecta y cómo. Arrancaré con la cinta por excelencia que trata de Jupiter fuera de control, y no, no es DiCaprio en el lobo de Wall Street, aunque ahora que lo pienso sí que le ofrecieron este guión, pero los 23 millones que tenía de caché hicieron inviable su participación. Finalmente, todo el metraje costó unos 7 millones solo, así que echad cuentas de cómo funciona ese mundo. Bueno, me dejo de misterios. Se cumplen 30 años de American Psycho, una cinta que cuando se estrenó fue vapuleada por la crítica. Tal vez el problema con su recepción fue que realmente American Psycho mostró un espejo donde se podía ver reflejada una parte oscura de la mentalidad americana. No es el consumismo sino algo que está metido dentro del ADN de nuestro actual modelo. Tanto que es una palabra que escuchamos casi a diario, competitividad. Y es más que posible que por esa aguda y precisa crítica que sigue presente en nuestros días, se ha ganado en algunos círculos el calificativo de obra de culto pero no me quiero adelantar. Sobran presentaciones, pero por si acaso os cuento de qué va. Está ambientada a finales de los 80 y nos retrata la vida de un broker de la bolsa de Wall Street que va perdiendo la cabeza hasta convertirse en un peligrosísimo asesino en serie. Patrick Bailman, que es como se llama esta persona, es un tipo excesivamente detallista, perfeccionista y muy ordenado. Una muestra de esto la tenemos en su forma de reaccionar cuando alguien quiere colocar un vaso en la mesa. En fin, que la combinación de estas cualidades con un ambiente competitivo en el trabajo se transforma en un cóctel explosivo duro de servir. Durante el metraje podremos ver el proceso de descenso a la locura de Patrick, que va corrompiéndose moralmente y perdiendo la ética. Su entorno no le ayuda, ya que el protagonista se encuentra en medio de un mundo artificial lleno de fiestas, lujos, hipocresía y, sobre todo, competitividad. Y esa rivalidad en todo no se limita al espacio de trabajo o a la vida privada. Cada acción realizada es una oportunidad de compararse con cada uno de los que trabaja en su oficina. ¿Quién es capaz de reservar el mejor restaurante? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿El mejor coche? ¿El mejor traje? ¿Los mejores zapatos? ¿El mejor peinado? Tal es el punto que acaban llevando el tema de medirse al absurdo en una escena que es la carta de presentación de American Psycho y que ha sido varias veces parodiada. Os muestro. ¿Es un gran Tarjeta nueva. ¿Qué os parece? aquí se está abriendo una oportunidad para medirse para ver quién es el mejor en qué eso es intrascendente lo importante es ser el mejor muy chula, Batman. pero eso no es nada ya está. Esta es mucho mejor estoy seguro de que a la mayoría de los que estáis viendo esto estas tarjetas os parecen exactamente iguales o con diferencias insignificantes. Pero atentos a esto, cuando la diferencia es tan pequeña hay que buscar un detalle, un tecnicismo, una particularidad para no solo medirse, sino para transformar toda esta historia en un juego de poder, donde el estatus se pone en juego. Lo importante es quedar por encima y sentir la admiración del otro. Ese estrés constante por ser el mejor le lleva a ir perdiendo la empatía y la paciencia y todo aquello que siente que le hace sombra acaba con ello. El mismo se aplica a la ley de la jungla y lo de que solo los más aptos sobreviven. Hostia, que no me había dado cuenta, pero esta escena de las tarjetitas comparándose por algo tan insignificante como la tipografía me recordó al Hype best o Hype Beast, o como se diga. A ver cómo explico esto. Eh, ¿Sabéis lo que son las batallas de gallos callejeras? Pues imaginaros ese mismo formato, pero en vez de medir su agilidad mental y su arte, lo que enfrentan es la ropa joder, qué banal, ni que ellos fuesen los niños esclavos bangladesís, diciendo, hostia, mira qué puntada más pro me he hecho. No, realmente lo que se pone en juego es el estatus, el dinero que tienen o que tienen sus respectivos papás. Sacamos a Patrick Bateman del despacho y ahora acampa por los parques. Y es que algo va mal cuando lo que debería ser para su uso se transforma en un elemento de estatus. Continuando con el análisis, en American Psycho encontraremos otras cosas que ahora nos resultan familiares y que en los 90 eran una excentricidad. El metraje arranca con Patrick explicando su rutina de aseo, sus flexiones, estiramientos, la mascarilla facial que se pone, las cremas, el head, el aftershave y y un montón de historias. Desde hace unos pocos años, quien tiene ese culto al cuerpo y a la boutique se le conoce como metrosexual, un término que en la época de esta película no existía. Antes, esa actitud era considerada de neurótico. Aquí hay un buen tema para sacarlo en los comentarios, ¿creéis que eso es de neurótico o que está bien? Si os fijáis, algo importante para él es la apariencia, lo superficial y ese culto al cuerpo. Y eso es otra cosa muy presente en nuestros días. Si digo Instagram, no hace falta que me meta y explique más historias. En definitiva, American Psycho no ha envejecido. De hecho, todo lo contrario. Cada vez se convierte en una película de mayor actualidad. Y eso, en parte, se debe al problema que tenemos con la competitividad y a lo presente que está en nuestros días. Ah, y otra cosa antes de que alguien me lo deje en la caja de comentarios. Estamos ante una adaptación literaria de una novela homónima. Y bueno, este dato me sirve como excusa para dar salto a la siguiente peli. De la próxima que os voy a hablar también está basada en una novela titulada Axe, que fue adaptada por un director realmente maldito, de esos a los que no les dejan hacer mucho cine porque incomoda. Costa Gabras rueda en 2005 La Couperette, que en francés significa algo así como La Corporación, pero que se traduce al castellano cinéfilo como Arcadia. Clarísimo. Aquí no nos encontramos un ejecutivo en la cresta de la ola, sino un alto cargo que ha sido despedido junto al resto de su plantilla por la deslocalización de su empresa al sudeste asiático. Después de disfrutar de un par de años sabáticos y viendo que la indemnización no da para más, Bruno decide incorporarse al mercado, Bruno es como se llama. El tipo está hiperpreparado, tiene más de 15 años de experiencia en una multinacional, pero el tiempo pasa y no encuentra nada. Desesperado, decide aplicar sus conocimientos y las fórmulas del mercado para conseguir así ese puesto de trabajo. Es decir, se ve a sí mismo como una empresa y dispuesto a poner en práctica las estrategias que conoce. Así, fijo que tendrá éxito. Lo primero que hace es realizar una evaluación de mercado para conocer contra quién compite. Después selecciona la competencia directa y conoce su producto. poder los de mis Tercero, observe y vigila a los rivales, lo que en lenguaje técnico se conoce como espionaje industrial, y finalmente culmina su estrategia haciéndola de Microsoft, eliminando la competencia. Es así como surge otra película de ejecutivos asesinos en serie. Arcadia no está inmersa en la idea del American Dream con sus fiestas y sus lujos. El protagonista compite, pero no desde una posición ventajosa, sino para sobrevivir. Yo sea como fuere, Arcadia pone sobre la mesa lo peligroso que es aterrizar el mundo empresarial en el de las personas. Si no la conoces, es la recomierda de este vídeo. Se trata de un cine social francés con un montón de contenido y con diálogos bastante ácidos. Además, es una comedia muy negra que funciona bien de verdad. Vamos, que sabe reírse de las miserias. Sigo con otro metraje que va de lo mismo, ejecutivos que acaban siendo unos asesinos, y de nuevo traigo un planteamiento distinto a los dos anteriores. En esta ocasión va sobre un altísimo cargo que espera su turno para convertirse en el nuevo jefe de la oficina, solo hay un problema, la gente joven que quiere su sitio. Al igual que en la jungla, el león joven quiere su espacio. Antes de hablaros más de ella, me gustaría presentarosla. Está realizada en 1990 y protagonizada por Michael Caine. Su título es A Socto the System, algo así como golpe al sistema y que se tradujo al castellano como… Dios, esta es de mis favoritas. Ejecutivo Ejecutor Y a todo esto que se me olvidaba, American Psycho en castellano se tituló El Ejecutivo que soñó ser asesino, joder, os lo imagináis, valgo para poner nombres. En fin, estamos frente a una peli de 1990, y se nota, la historia que nos cuenta es la del cambio generacional, del salto de los viejos conservadores a la generación de yuppies que iban a por todas, más rentabilidad, digitalización, interconexiones, cosas que esa gente mayor no era capaz de conceptualizar ni ver todo su potencial. En fin, Michael Caine va quitándose del medio todo aquello que se interpone en su felicidad o en su éxito laboral y lo hace calculando, preciso, como él dice, haciendo magia. Ahora, miremos un momento para atrás para ver las características de estos tipos. Primero está el que pierde la cabeza por la competitividad en el trabajo, luego está el que pierde la cabeza cuando pierde el trabajo y por último, el que pierde la cabeza cuando se siente desplazado. Fijaros en que todos estos empresarios tenían unas características comunes, son calculadores y planifican cada uno de los pasos que van a dar, entienden la competencia como un rival a eliminar, son envidiosos, egocéntricos, perfeccionistas, con falta de empatía, siempre en busca de la satisfacción personal y los tres tienen la necesidad de controlar lo que está a su alcance. Todas estas características forman parte del cuadro de la psicopatía, pero también forman parte de las estrategias del mercado, competitivas, depredadoras, calculadoras, con hojas de ruta bien definidas y objetivos que siempre deben superar a los del año anterior, buscando el beneficio por encima del cuidado a sus trabajadores, del medio ambiente o de lo que sea. En definitiva, el pensamiento empresarial tiene un toque psicópata, y lo más peligroso es que esa mentalidad tan agresiva se contagia al resto de estratos y grupos sociales e incluso salpica en la educación. Ahí tenés el hype best, el culto al cuerpo, la falta de empatía, todas esas cosas que están aquí en nuestro día a día y que no son tan familiares. ¿Y a dónde nos lleva esto? A una sociedad enferma, poco solidaria, donde no puedes confiar muchas veces ni en la gente que te rodea, porque sus intereses personales se anteponen a cualquier otra historia. ¿Recordáis lo que os mencioné al principio, el experimento este?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 La única manera que encontró para salir de un escándalo en la psicología fue ponerlos a realizar tareas comunes. Ni siquiera hizo falta que perdiesen su identidad. Encontraron un equilibrio y solucionaron sus problemas cuando el investigador les escondió el agua y luego se la boicoteó. Eso les obligó a trabajar juntos y a limar asperezas. Tal vez ese no fuese el mejor mecanismo, en plan... ponerlos al límite. Ni tampoco lo fue la idea de crearles un enemigo común se hubiesen obtenido los mismos resultados sin un fantasma. Algo que se puso de manifiesto más adelante en este mismo experimento, cuando a los dos grupos les obligaron a quitar un camión de una carretera y ahí no había enemigos. La lección que nos deja el experimento es que el siglo XX era un fucking desmadre. O bueno, y ni tanto, ya que se hizo con el permiso de los padres. No, en serio, de todo esto se saca una idea en claro. Un modelo competitivo lleva a la destrucción mientras que la cooperación abre nuevas vías. Hmm, y aquí viene la caña. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque no habrá gurú de la economía que no te hable sobre las virtudes de la libre competencia y de los supuestos pactos de no agresión como la forma más eficiente de organizarnos. Por desgracia, los economistas no son antropólogos ni siquiera antropocéntricos porque han sido capaces de desplazar al hombre como centro y colocar en vez de eso el dinero. Al igual que antes, los religiosos y la iglesia se encargaron de colocar a Dios como eje desarrollando el teocentrismo. El experimento de la cueva de los ladrones de Sheriff es un puñetazo en la cara al mito de que la competencia y la competitividad entre empresas es la mejor forma de gestionar la economía. Para empezar, esa competencia acaba resolviéndose, ya que ningún conflicto es eterno. Y finalmente, los rivales acaban absorbiéndose, aquí tenemos el ejemplo de YouTube y Google, o el de Amazon y el de los 100.000 comercios pequeños en España que han sido absorbidos durante esta crisis sanitaria. Es decir, la competencia cristaliza en monopolios y si te dicen lo contrario, pues simplemente mirad las marcas que os rodean y decirle al gurú de turno que si eso es lo que pensaron los que diseñaron la libre competencia hace muchísimos años realmente lo que les podéis decir es que es una mierda de diseño, que por cierto solo funciona a corto plazo. Por si os interesa esta nueva etapa de la que yo os estoy hablando, de esa transformación del modelo, se llama neoliberalismo para toda esa gente que dice, no, el neoliberalismo no existe y la palabra neo tiene que ver con, no, no capullo, tiene que ver exactamente con una transformación del modelo. <ríe> y lo que desmiente el mito ni siquiera es esto que os acabo de mencionar, lo que realmente asusta es lo que pasó con el experimento. En un par de semanas, en un ambiente que potencia lo competitivo, los niños iniciaron una escalada de violencia que casi se les va de las manos y que solo se solucionó cuando se aplicó el apoyo mutuo. A la peña, ya tenéis un cuento que contarles a los ANCAP cuando os vendan un mito de hace 300 años. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, gracias a los Patreon y nos vemos en los vídeos.